Señores, panaderos anuncian un aumento del pan, se venderá 2 por 15. Cero pan. ¿Eh? Panaderos de distintas provincias del país anunciaron hoy un aumento en el precio del pan, que se venderá 2 por 15 pesos, y llaman al gobierno a sentarse en la mesa del diálogo. Por otro lado, Proconsumidor advirtió a los comerciantes. ¿Qué llevará a la justicia a quienes incurran en especulación respecto al costo de este pan? Claro. Señores, y el alza del pan arrastra a los ladrones, porque saben que los panaderos pasan temprano y dejan el pan enganchado. enganchado entonces viene atrás uno en un motor es y roma. se lleva el pan. Para que tú veas, ¿eh? porque aquí lo tenemos todo en este país. ¿Eh? Tanta amenaza con el pan, ya le van a subir a 2 por 15. No, porque ese auge que tuve de que salió la falsa noticia de que iba a subir a 10 pesos. Ya la gente estaba que ya no era pan con salamera, salame con pan que uno iba a comer. Pero o sea, no, de, de ese auge que uno. Pero hubo. no fue tan falsa la noticia, porque. No, porque quiera. tú sabes que existe la edición, mi amor. La edición, cualquiera puede poner que fue el diario y no fue. La gente todo lo que ve se lo cree. Pero se ahora sí debe de verdad No, hijos. tendencia. Ahora o sí, a 2 el... por 15 el pan. Hay un video de. de, de... Los directivos de, de Proconsumidor sí. Vamos aquí en el distrito y en algunos lugares cercanos vender el pan a 2 a por 15, la unidad. Llámese el pan que se vendía a 5. En la zona turística tenemos que mantener el precio de 10 pesos, porque los costos de producción son más altos. De inmediato, legisladores de diferentes bancadas manifestaron... Señora, ahí ustedes escucharon eh, el alza del pan, donde lo, lo van a subir, donde lo van a dejar a, a 2 por 15, ¿verdad? Sí. Entonces, en la zona turística a 10 pesos. son a 10 pesos porque... Eh, es más caro. Es más caro. Exactamente. Es más caro en la zona turística, todo es más caro. Y por eso tienen que quedarse en 10 pesos en la zona turística. En Exactamente. La, en la Eso zona sí, pues, en la zona turística luce, pero en el barrio en el día a día yo como que no. ¿Tú me entiendes? Como que lo sigo viendo demasiado porque que recordemos que hay gente que vive del día a día que se bebe su cafecito en la mañana que nada más le da para eso, para comer esos dos panes sí, a cinco gente pesos. y la delivery, una funda de pan colmado, sí. eso es lo primero que la gente llama, es como parte de la canasta familiar sí. lo que es el pan. Entonces, no, incluso hay gente diciendo, por ejemplo, en restaurantes famosos y aquí, incluso cafetería, que si venían un sándwich a 50 ahorita ya van hasta 70, a 80 70, pesos. Sí, o sea, No, no, que, aquí aquí hay sándwich que te cuestan a ti 500 pesos fácilmente. <risa> Sí, sí. Porque a mí me cobran 100 pesos en otro día por un jugo de naranja. Yo me malo, me puse. No, y los jugo más de hielo que traen. Eso ¿Ves? es más hielo. Increíble, 100 pesos por un por un, un jugo de naranja. Está bien que la naranja no está, pero esto es increíble. Ahora te casa la naranja, te casa. Si no está soltera, te casa. Si <risa> sí, no es no, no <risa> tiempo de naranja y por eso no. suele subir. Pero deben manejar esa parte. Creo el gobierno con, con pro consumidor. También hay abuso. ProConsumidor aquí tiene que ponerse la pila. Que a veces abusan. No tanto en el pan. Buen día. Buen día. No tanto en el pan. Si no... <risa> <risa> Ese muñequito me tiene loco. Muñeco. Buen día. Buen día. Perrito. Aquí una... Cuestión también de la cerveza. Aquí hay una loquera que eso tiene que arreglarse, un monopolio que le venden a uno que sí, al otro que no. ¿Y cómo es esto? Entonces debe arreglarse todo eso. Pero consumidores, vamos arriba. Vamos arriba de una vez en lo, en lo que es el orden de, de vender las cosas. Porque... No, y también, Néstor, lo mismo también panaderos y comerciantes son abusadores. Porque tuviste que la semana pasada se anunció que el pan estaba 10 pesos. Y luego salieron ellos mismos, ¿no? Que era que era mentira, que sé yo qué. Y okay, mira ahora, ¡pam! Miradoso, wey, no a dos por quince. O sea, como, como dice así, los dominicano tiran la bola a correr para sí. que el pueblo, el pueblo diga, ¡ah, sí, es verdad, mira, bueno, vamos a batarnos. Y viene el tablazo, míralo ahí. Ver, que ah, o sea, sí. y ahora que Lo desmintieron y, y ahora lo ratifican. Ahora lo ratifican a dos por 15. O sea, cuando tú dices, un debe haber un, un control por parte del Estado, ¿me entiendes? Industria de Comercio. Claro. No, ven acá, por qué subió? Espera, nosotros no le hemos subido materia prima a ustedes, ¿por qué van a subir? Y nosotros no hemos subido nada, ¿por qué van a claro. subir? Porque quieren privar en tigre, No, es que la situación no está buena, la economía no lo está. Está, está lo que es la reducción de empleos. Entonces, no todo el mundo tiene esa facilidad de conseguir lo primordial para llevar a sus casas. Todo está subiendo hasta el agua. Hay sitios que te venden un botellón de agua de agua maría a 60 pesos, en el otro lugar a 65, en el otro a 70. Cosas que usamos en el día a día y hay que tener extremo control por la economía en esos tiempos de COVID. Claro, claro, estamos bajo una pandemia también, no, no, no se puede estar. Hay mucha gente desempleada también de la subidera de las cosas, hay que dejar eso. También los empresarios quieren privar en Tigre, como ellos son los que saben, ¿eh? ¿Le la la subieron la harina? No, la harina está cariño. No, cari, no, no subió la harina sí, entonces, igual. ¿cuál es la loquera que tienen? Los materiales los materiales lo dan igualito. Entonces viene usted, ah, no, que si una reunión, aquí siempre hay, hay un, no, un, un grupito. Una cosa. Ah, que esto, no, señores, los, hay que dejar el pobre tranquilo. Exactamente. El pobre cajero tranquilo y mal comido no piensa así o no, Bosque. No, ¿sí? que solamente piensan en ellos. Exactamente. O sea, no, como tú dices, o sea, piensen en la masa pobre. O sea, por ejemplo, allá en la capital, ¿verdad?, donde yo me crié. Se desayuna con pan, se cena con pan, no en todos los lados, Entiendo, O sea, yo vengo de barrio de los minas, yo soy los mineros, me creo junto con el lápiz ahí, y créeme, ahí se consume pan, o sea, es una clase baja, muy baja. Mate borracho, como está muy borracho, mete pan. Si llega a su casa y no, dime tú, un plátano va a No, debemos controlar eso. El gobierno tiene que sentarse porque usted subió el pan, venga acá. Balaguer hace falta a veces y esa gente que eran... Trujillo. Otro y nuestro eh, hermano... Compañero Trujillo. Compañero, comandante. <risa> comandante de, de brigada. 10-60 tiros. Pues, <risa> ah, sí. porque es que no se puede. Usted mira, el que está emprendiendo una cafetería, vamos arriba, a 10 pesos y pan. ¿qué? A Me la totada como el... viene. <risa> <risa> ya lo no, sabes No Para tu cuadra Tienes que poner a 60 pesos ¿no, Otro lado, 70 Y con el jugo Nos vimos con los 100 No, ya no, ya, no. ¿Y, ya no? <risa> y eso es <risa> fin Estábamos allí en la <risa> capital Hace de venir ahorita Y decíamos Que compran ese par de plátanos De rero Y el cuerpo Y tuve que llevar un garante Para comprar 10 plátanos ¿Y a cuánto están los plátanos? ¿No ¿Cuánto están los plátanos? Nada 50 pesos un plátano Un plátano 50... 50 <risa> pesos, y que es lo que está pasando. No, señores, también, no, no. Que hay un descontrol, deben un ponerse una de pila, ¿Eh? deben ponerse una pila. Así como un guito está chocando, camioneta. Aquí se está subiendo todo, ¿Se está subiendo todo. Exactamente, de <risa> es verdad. Damos un pan de agua y te lo dan de harina. Y como esto, está engañando a la gente, señores. Seguimos.